Ya es miércoles, amiguitos. Vamos muy bien con esta semana de Book Tags. Este cabello no va muy bien, pero bueno, vamos a hacer el Anything But Books Tag. Este video, este tag mejor dicho, lo vi por primera vez en el canal. Un canal que se los recomiendo ampliamente. Es de mis canales favoritos en BookTube. Cuando la gente dice que Booktube es lo mismo, siempre recuerdo este canal y pienso, no han visto a The Poptimist. The Poptimist es un canal en inglés de un señor de Canadá, es ya un señor, no es gente joven como nosotros, ya tiene sus años, tiene una hija, una esposa. Y bueno, él por cada libro que lee lo relaciona mucho con experiencias de su vida. Y pues de alguna u otra forma eh, Encuentra la conexión con el libro que está leyendo Es algo súper súper genial Su canal está lleno, lleno de calidad Por donde lo vean Así que si tienen la oportunidad de ir Y checar aunque sea un video de The Poptimist véanlo porque es súper genial Y bueno, en su canal vi este tag hace ya algunos meses Entonces me llamó mucho la atención No es un tag en donde hablemos mucho de libros Es más como para conocer al lector Así que hoy van a conocer un poquito más de mí como persona ¿Cómo es un lector? Nocturno, cuando no está leyendo de noche Pues bueno, Anything But Bookstack Los va a ayudar a descubrir eso eh, Como lo dije, creo que en español se llama eh, Todo menos libros, o algo por el estilo Pero bueno, vamos a comenzar, la primera pregunta Menciona una caricatura Que ames, algo de animación Que ames, y primero Pensaba poner a Hey Arnold Pero creo que últimamente en mi vida He mencionado mucho a Hey Arnold Y es que, no sé si lo han notado Pero desde hace ya algunos meses Pasan muchas caricaturas por Facebook Hay páginas que transmiten Todas las 24 horas del día caricaturas Y bueno, Hey Arnold Me encuentro por allá cada rato Abril, de los ensayos de Abril Habla también mucho de Hey Arnold últimamente Así que aunque ya le dediqué Prácticamente un minuto No voy a escoger esa Y voy a decir Rocket Powers oh, Yo no sé ustedes pero desde que escuché Cuando salí en la tele En patineta, en con Rocket Powers era la mejor cosa que podía ver en la tarde, así que eso voy a sugerir, Rocket Power. Que por cierto, no he encontrado ninguna página que transmita Rocket Power, me voy a poner a investigar muy bien. Pero bueno, segunda pregunta, ¿cuál es tu canción favorita del momento? Britney Spears con Oops, I Did It Again. No sé por qué empecé a escuchar mucho esa canción y me llena mucho de energía Creo que actualmente es la canción que más me llena de... Sí, vamos a hacer cosas. En especial después después de la plática que tiene Britney con el astronauta. En donde hablan del anillo que lanzó la tipa del Titanic. Cuando llega el... Ups, ay did it again. Oh, me llena. Me llena, me llena esa pinche canción últimamente Así que es mi favorita Britney Spears Tengo que aceptarlo Siguiente pregunta ¿Qué podrías hacer por horas aparte de leer? Y yo aquí puse jugar en Photoshop No puse editar porque yo no le llamo editar a lo que hago Pero sí me puedo pasar horas Desde la noche hasta la madrugada Jugando con cosas en Photoshop, obviamente editando, pero más que nada jugar, descubrir lo que tiene Photoshop. Y pues la verdad es que sí, de hecho ayer mientras estaba haciendo el, el header, la cabecera, de, por cierto, si no la han visto, véanla, duré como 7 horas haciendo eso, de que me, me entretengo mucho jugando en Photoshop. Y bueno, cuarta pregunta, algo que te guste hacer que le sorprenda a tus seguidores, no sé muy bien si les va a sorprender esto, pero de hecho... Me gusta un deporte y es el béisbol. Y disfruto mucho ver los partidos de béisbol, aunque duren horas. Y lo siguiente, de hecho, ya más o menos lo he comentado, muy seguido en Twitter. Ver compilaciones en internet eh, de videos sobre soldados que regresan sorpresivamente a sus casas después de la guerra. Principalmente de Estados Unidos, obviamente. Me encantan esos videos. Y más de alguno me ha hecho llorar de vez en cuando a las 4 de la madrugada cuando estoy viendo las compilaciones así que no sé si le sorprenda pero me gusta el béisbol y ver videos de soldados regresando a su casa quinta pregunta ¿cuál es tu cosa favorita sobre la que te guste aprender? yo igual que lo pasado puedo tardar horas leyendo artículos, viendo videos, lo que sea que se relacione con el TEA, trastorno del espectro autista, es mi cosa favorita de la que me encanta aprender, no sé muy bien por qué, pero me encanta aprender sobre el autismo, así que sí, eso es lo número uno y puedo pasar, como ya lo dije, horas también investigando sobre eso. Pregunta número 6 Algo inusual que, que sepas hacer Honestamente no se me ocurrió nada inusual Así que puse perder tiempo En cualquier pendejada No todo el mundo puede perder tiempo En cualquier pendejada Yo puedo perder 15 minutos jugando con esta De hecho esto estoy haciendo durante el video eh, Post-its sintiéndolo así sobre mi piel Creo que ese es mi talento Perder el tiempo en cualquier pendejada Pregunta número 7, menciona algo que ellas hecho en el último año, ay dios mío, no lo traje, pero son los monitos que hice para el video de estas ruinas que ves los hice, me gustaron mucho, no se me ocurrió otra cosa porque creo que es lo más reciente que he hecho Y bueno, unas cajas de cartón reciclado para mis cómics que también está ahí arriba Espero estarles poniendo imágenes de todo eso para que vean que sí hago una que otra cosa de vez en cuando Siguiente pregunta, ¿Cuál es tu proyecto personal más reciente? Camino a Halloween 2017 Es en lo que he estado trabajando Desde junio más o menos Con lecturas, con series que tengo que ver Para poder postergarles el contenido verdad de Para esos 31 días Entonces ese es como que mi proyecto personal Que obviamente se podría decir que es el canal Que pues al parecer ya estoy subiendo videos Otra vez de forma constante Siguiente pregunta Menciona algo en lo que pienses Seguido el universo todo lo que tenga que ver con el universo o todo, todo, siempre estoy pensando en el universo y en lo pequeño que somos a comparación de todo lo que se encuentra allá afuera. Vamos, extraterrestres, bitch, debería ser fanfic sobre conspiraciones de extraterrestres de tanto que pienso en eso. Así que el universo como general es un concepto en lo que pienso muchísimo Muchas horas al día, más de las que debería. Y por último, menciona algo que sea tu favorito, pero la pregunta dice sí que, que lo haga algo raro. No como que me gusta comer, sino que me gusta comer en cierta época del año, cosas por el estilo. Algo favorito, pero que sea muy raro. Y bueno, yo voy a decir que uh, me gusta dormir con objetos. No sé cómo explicarlo, pero cuando me despierto a medianoche, si siento ese objeto, me hace sentir... Como que todo está bien, no sé muy bien cómo decirlo. Ahorita tengo por ahí un pedazo de cartón que me sobró después de hacer las cajas que les dije recicladas para mis cómics. Así que sí, me gusta dormir con objetos, sea lo que sea. Obviamente siempre hay un libro por ahí en mi cama, pero objetos raros, el mouse, un tiempo dormí con el mouse de la computadora, ese pedazo de cartón, vasos, no sé por qué, pero me gusta algo así como en la película de... Inception, que los tipos tienen el tótem para recordarse que están despiertos Pues más o menos algo así Funcionan los objetos conmigo, así que Ese es algo que me gusta mucho, cuando no tengo Algo, no puedo dormir bien, así que Pues sí, eso es algo raro ¿No? Que me gusta, pero que es raro Creo que entra dentro de la categoría, así que Aquí lo tienen amiguitos, anything But book tags, creo que es un Tag interesante para conocer Un poquito a las personas que están Detrás del canal, aparte de sus lecturas Obviamente, así que Aquí vamos a cerrar el video de hoy Recuerden comentarios en la parte de abajo De lo que ustedes quieran Si les gustan alguna de estas cosas O algo por el estilo, no lo sé Pero me gustaría saber su opinión sobre el universo ¿Qué opinan sobre el universo? Sobre los extraterrestres, díganme ¿Han visto alguno alguna vez? Me encantaría saber eso porque yo no he visto ninguno todavía Tal vez yo sea uno Teoría conspirativa <risa> Pero bueno, por ahora es todo lectores, ya saben, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un muy, muy buen libro.